Seguimos con Señores, Margarita. tenemos la bulla Y hoy le tengo un... Una bulla, una bulla. <risa> Yo voy a tener y... que traer par de gingas pa de de Claro sí. que sí un público ahí atrás tenemos, sí señor, y señores, están muy anonadados con esta noticia que le traemos, que es, oh, es que Osuna abrirá su gran gira mundial, señores, que se llama Nibiru, en, en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. El cantante dominico puertorriqueño Ozuna arrancará su gira mundial aquí. Esto es como regalo, o sea, en Santo Domingo, esto es como regalo para los dominicanos. Y para el día, o sea, dominicanos y todos los enamorados, quien desde ya promete un show inolvidable, resaltó H. Ni también Ay, eh, ay, regalo también. Es, es un regalo para los dominicanos O sea, no es que gratis, va a empezar no gratis, aquí ay, No es gratis, va a empezar gratis. aquí en República Dominicana o sea, El regalo ay, es que va a comenzar aquí Sí, va a comenzar porque aquí. es una gira mundial No, no, mundial. pero que no es por mí La gente vuelve loco ahorita ¿Tú me entiendes? Eh, ay, es gratis eh. Este es el... Ter Nibiru es el tercer álbum Del cantante puertorriqueño Y cuenta con colaboraciones De reconocidas figuras De la música internacional eh, con el primer sencillo de esta producción hasta que salga el sol osuna se posicionó en los primeros lugares de los charts internacionales como fue el caso de Reiki, billboards y otras publicaciones publicaciones especializadas y <risa> tafasi, niña, eh, con ese inglés. bilingüe eh, También tenemos que el pasado año Zuna hizo realidad sus sueños cuando cantó en, eh, en el mes de abril en el anfiteatro de Altos de Chabón por primera vez, llenando mat a máxima capacidad este emblemático escenario. También con la producción de Gamalache. Señores, ya ustedes saben, pónganse para esto. No gusta, Osuna, no gusta, su sí, me gustan sus, sus canciones. Pero mi artista favorito es Maluma y Luis Fonsi y Ay, Shakira. Qué fina. Ya, yo tengo los míos, ma, señores. Maluma <risa> tiene un liqueo. Maluma Ay, ma, a Maluma, ma, lo, Maluma la pica. <risa> Maluma ahora mismo tiene que estar puliendo esos cuernos. Sí, ese tal, es mi tío, amor platónico. Así ese, que lo defiendo, señor. ¿Qué canta tu ¿Usted sabe una de Maluma? De Maluma. Tienes que saberte una de Maluma. Mira, no me pongas a cantar aquí, que yo no sé <risa> cantar. <risa> To just <laughs>